Vamos a ir de camping. El lago que vamos es el tercero más grande de Finlandia y desde aquí, desde Sinetta, que está a 20 kilómetros de Rovaniemi, pues se tarda cuando se tarda tardaba tres horas y algo, ¿no? Pues tenemos picoteo y acabamos de salir ahora del yo del, yo del instituto y ellas dos del cole. El lago al que vamos es el lago Inari y es el tercer lago más grande de Finlandia y el segundo más grande dentro del círculo polar ártico. Pero ya tendremos tiempo de hablar de estas cosas en esta serie de tres vídeos en el lago Inari. Like I'm just here. Mientras tanto, disfrutemos de este bonito viaje. From up here The world seems small Cuanto más nos íbamos acercando al norte Más renos se veían It's so beautiful You and me We meant to be In the great outdoor Forever free a pasar por el pueblo más antiguo de Ounasjoki, que es el río que es el más grande de Finlandia. Mirad qué bonito el pueblo. ¡Oh, ¡Una casa! casa. Aquí, aquí hay un montón. Por, por hay Ay, cara. mira qué bonita esa casa. Oh, si parpadeas te lo pierdes. Oye, esto no tiene mucha pinta de pueblo, parece sineta. No, ya hemos salido del pueblo. Ah, vale. La última casa. Vale. Hemos hecho aquí una paradita para descansar Y estamos muy cerquita de Suecia En Kaukonen Village of Inquintila en Inquint Inquítila. Bueno, hemos venido a la gasolinera Y ahí está Vamos a echar gasolina Vale ¿Hay que pagar dentro? Sí, yo me voy a bajar, justamente en el charo, yo pues a me tiene echar ¿Puedes hacer un poquito salgo? Yo. ¿No? Sí, igualmente tiene que salir para poner. Bueno, ¿No? Yo no me, voy, me voy, voy a bajar Yo también me voy a bajar carilla no tengo Y después de un viaje en coche hacia el norte de Finlandia en familia 8 horas, llegamos Acabamos de llegar al sitio donde tenemos que andar Y ¿susurra? llevo aquí y yo Luna dice que se siente como una tortuga Yo también me siento bastante como una tortuga Un caracol o algo así Vamos a centrarnos en el bosque porque en Finlandia hay acampada libre Entonces te puedes poner a acampar donde te dé la gana Y además hay sitios donde están los labu Pues ahí te puedes quedar y te pones la tienda de campaña ahí al lado Y puedes hacer fuego y todo Pero en zonas donde pone privado que no se puede acampar Pues ahí pues obviamente no se puede acampar Tenemos que cruzar este puente Para llegar a ese sitio que hay allí donde Creo que es, y espero Donde nos vamos a quedar Wow, este río sí que tiene corriente ¿eh? y el agua este es potable. Wow, esto se menea mucho. ¿eh? A ver, vamos a ver cómo lo hacemos para escalar con todo esto. A ver, vamos a intentar ir por aquí y siempre sin estar en mucho las rocas porque a ver si nos vamos a caer o encontrar con. Alguna serpiente inesperada, así que vamos mejor para acá. A ver. Por cierto, no sé si voy a poder grabar todo el fin de semana porque no, no se puede cargar aquí el móvil. Entonces traía yo con el móvil con 100%, ese me ha gastado un 20%. Así que vamos a ver lo que dura. tienda de campaña o lo que sería nuestra casa durante los próximos dos días Story time de lo que nos acaba de pasar. Estábamos montando la tienda tan tranquilamente, pues como ya habréis visto después nos empezó a llover entonces metimos todas las cosas dentro porque es que no se pueden mojar porque eran cosas importantes que íbamos a necesitar. Y ahora pues hemos venido haciendo parkour hasta este, este labo que hay aquí. Con vistas al puente y al río. Donde vamos a cenar. Me acabo de dar cuenta que este labo de aquí es un labo de lujo. Porque es que mirar todo lo que tiene. Vale. Aquí encontramos esto. Para usar el hacha. Y por cierto, yo sé usarlo. hasta así. Aquí hay cosas de, para encender un fuego, leña. Aquí hay unas parrillas, a ver si quema. Vamos, se pone así. Y aquí vas haciendo tus nubes, tus salchichas, tu albóndiga. Después también está decorado con una especie de pajarito. Y también hay cosas para pues ya tener preparado para hacer el fuego. Intentando hacer fuego. Toma ya. A la primera. Wow. ¿Cuál es ¡Hemos hecho fuego! llueve un montón pero tenemos que ir a la tienda así que vamos corriendo a ver por aquí ahora ya a ver ahí no se ve nada porque se ve tan oscuro a ver veamos por aquí voy a poner flash vale ya he puesto flash ya supongo que ahí no veo nada mejor le doy la vuelta entonces ya tenemos que ir hacia la tienda yo me voy a poner un pijama calentito. Oye, ¿dónde está la tienda? ¿Y la tienda? No la veo. No la veo nada, no veo nada. A ver, yo supongo que estará... Vamos a seguir para adelante. Ah, mira, allí está. ¿Dónde? Ahí está el tronco que nos chocamos. Y ahora pues... Hay que ir para allá, a ver... Ahora vendrán todos los mosquitos hacia mí que tengo la luz, pero creo que no porque está lloviendo. ¡Ay! la araña en mi cara. A ver. Ah, ahí está la tienda. ¡Uy, uy, uy, uy! uy! Se está inundando. A ver. Vamos a intentar pasar por aquí a ver cómo puedo hacer para no caerme. Ah, por cierto, hemos descubierto que allí había cargador, así que no hay problema. ¿Luna, puedes? Vale. Vamos. Por aquí. Yo a, a ver. Si puedo subirle el brillo. Yo puedo quitarla, ¿no? Venga. Yo quito la de la interna porque estaba súper cerca. Venga, sí. A ver. Yo quito la linterna. Que todo. Venga. Oye, va a ver. Ay no, ahora sí se ve mejor ah, no, Venga, ahora tengo que pasar por debajo de este tronco A ver A ver si te chocas Yo nunca Ya Ah mira, aquí está ya la tienda Entonces ya No tenemos problema Wow, aquí sí que está cayendo agua Ay. Llegamos a la tienda Y hemos preparado las camas para irnos a dormir se ha un rato con el móvil sí, los demás siguen ahí y ahora está lloviendo se escucha mucho No está preparando aquí su saco de dormir y no se supone que tiene que dormir allí a los pies de la cama así que nada buenas noches y nos vemos mañana por la mañana Carquipaiba sí, mañana es Carquipaiba y hemos traído el día de chuches, por si sí. no lo sabes. Sí, hemos traído nuestros chuches y nuestros postres. así que buenas noches. Hoy ya es un día nuevo y nos vamos a vestir y nos vamos a desayunar. van allí para tostarlos y... Me está gustando esto de estar aquí de acampada en el bosque como de supervivencia así eh, No hay luna yo y yo tenemos estos zumitos que son como colacao, creo yo y ¿Dice? dice maito cacao o sea, leche con cacao Vamos a ver qué tal. Ya ver. Está rico. desayunar tengo un bocadillo de chorizo. Y también huevo duro, Nico. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Ah. sí. Huevo duro también tengo. Estuvimos desayunando tranquilamente porque para ese día teníamos muchas actividades planeadas. Basta de dientes. Y ahora lavarse. Nos dirigimos hacia un museo que hay aquí, en el pueblo de Inari. Y ahora os voy a hablar sobre qué son, o más bien, quiénes son los Samis. Una de las actividades que teníamos para ese día, era visitar el Museo Sida. Este es un museo sobre la cultura de los Samis. ¿Y quiénes son los Samis? Los Samis son las primeras personas que vivieron en Laponia. Actualmente se estima que hay unos 82.000 samis viviendo en Finlandia, Suecia, Noruega y Rusia. Fuimos al museo y había alguien esperándonos, un reno. Vamos a ver al renito este. Está aquí. Vamos a ver al renito este. Vale, está muy cerca, ¿eh? Vale, yo estoy aquí. Mirad. Deliano, que te dan la cama. Tío, yo lo quiero acariciar. Te puedes callar. Te lo saco. No, no, te lo saco. Estamos a unos escasos metros del Reno ¡Adiós, Reno! ¡Adiós! Va por el ladito ah, No creo que va a ir al museo! ¿verdad? ¡Hola! ¡Hola, Renito! Pobrecito. Tío, pobrecito, papá ¿Qué viene? Se va a rascar está haciendo allí un nudo. Ven aquí, bonito, ven aquí. No, papi. Venga, ven. No, no me molestéis. Se pica. ¿La rasco yo? ¿Y cuando no tiene cuernos, no pasa? No con la boca. Con árboles se arrascará. O con la boca. Su dueño. Esto estaba aquí, casi lo tocamos. Pero se asustó. Vení. La experiencia del reno ha estado súper guay, pero ahora vamos a ver el museo, Sammy. Este lugar de aquí es donde, según lo que pone aquí, es donde se prepara la comida de los animales y el agua para la sauna. Mira este pozo. Es un sistema de contrapeso, una polea con contrapeso. Bueno, una palanca, más bien, una palanca, se abre la tapadera, se mete el cubo, el cubo tiene piedras para que pese y no flote. Y cuando se llena de agua, pues es más fácil levantarlo con el contrapeso. Es una sierra que antiguamente se usaban para cortar las tablas, las maderas, para construir casas. Para hacer tablones. Sí. Para hacer tablones. Sí. Dicen. Necesitan dos hombres para cortar una tabla. De esta manera. Uno está abajo y otro está arriba. Um, allí se guarda la, la carne y está muy alto para que los animales no lleguen. Sí, para que los lobos eh, no se coman la carne que se guarda aquí. La caseta esta que tengo aquí atrás, es para pescados y otra clase de, de comidas y pusieron las paredes encima del suelo para que los animales no puedan eh, levantar las tablas y entrar a por la comida. Es todo de, sí. de, de madera. Todo de madera. Sí. Aquí pescaditos. No sé si serán de verdad. Eh, parece que son de verdad pero disecados. Sí. Esto es un trastero y en verano se usa para dormir. Y aquí guardan, parece que hay barquitas y más cosas que usaban los samis. Mira aquí, este, están secando pieles de reno y hay vestimenta típica de los samis. Esta es la casa donde vivían. Tenían todas esas demás casitas que habéis visto, pero aquí es donde vivían. ¡Wow! Esto parece, no sé, mola mucho, ¿eh? Aquí están los platos y demás cosas, no se pueden tocar. Oye, a mí no me importaría estar aquí algunos días de vacaciones. Y Aquí parece que preparaban las pieles. Oh, esta la Sí, donde vivían. Mami, esta puede casa? ser una habitación, sí, ¿no? El dormitorio. Voy a dormir solo Y claro, es pequeña de porque de... tenían todas esas demás claro, pero... cosas. Mamá voy a dormir. <risa> Un es escritorio. Mami. Mami. A mí me gustaría vivir aquí. ¿eh? Sí. Estas casas son casas más grandes porque cuando las familias crecían necesitaban una casa más grande y pues hacían casas como esta de tres dormitorios. Entonces al entrar ¡Ah, suena la mujer, encontramos sí. esto. Oye, ahora mismo no sé si lo, donde yo hablo lo habréis visto bien porque he tenido que enfocar para que se viera bien. Aquí tienen comida. Esta es una niña, ¿no? Sí. Una abuelita. No, una no, madre. No, no, no. A ver esto que hay por aquí. Ah, una habitación. Con Un chimenea. Obviamente el extintor no lo tenían, ¿vale? Ah, mira, aquí hay. No se parecen medicamentos o algo. Hola. Hola. ¿Me has escuchado con esos ojos? Ah, a mí antes yo Sí. Voy a comer. O aquí tienen cosas de... Es hora de comer, Vestimenta sami. Con los colores de la bandera. Esta casa, aunque parezca una trampa de renos, en verdad es para guardar hierba. Hombre, no sé, pero... No me fiaría mucho yo de estos tablones. La casita esta sigue por aquí. Y aquí tienen otra vez otra casita para guardar más comida, ¿será no? Y aquí tienen un huertito. Esta es un chalet, vaya. Un huertito... Aquí encontramos un trineo y a ver qué más. ¿Esto qué es? ¿De cómo el... se construyen las casas? No, es como... ¿eh? ¿Cómo construir ecológicamente, no? Ah. Sí, Mira. usarla... Usar la, forma, o sea, usar la forma de construir antigua, mmm, juntando con, con la forma moderna y mmm, hacerlo más ecológico. Se empieza con esto, después esto, después esto, después esto y así. Se supone que es una casa muy ecológica y antigua. Entonces aquí se ve. Estamos caminando por un caminito así de madera. Y esto es como el, ju el juzgado, si pasa algo, pues aquí lo hablaban y tal. ¡Qué guay, ¿no? Esto es para los niños. ¿Quién va a acabar allí? Ah, no sé, pero... A ver si te va a acabar. Y ahí hay un trineo. Dos. Sigue por aquí el caminito. Y aquí te dicen. Esto es para guardar la comida en invierno ¿no? o para guardar patatas. Y cosas así, pues encima tienen así como un, una montaña este es el Inari Jarvi, es el tercer eh, lago más grande de Finlandia y aquí pueden despegar hidroaviones como el que hay allí a ver si lo vemos mejor ahora esta es la parte de las casas móviles y cuando iban con los renos a la montaña o algo así, se llevaban estas casas. Estas casas, esta clase de casas, la usaban más los samis del Este. Esta casa, pues mira, papá lo va a explicar. Esto servía para ablandar la piel de reno. Cuando ya estaba curtida, la metían por aquí. Antes de curtirla, la metían por aquí. Le iban dando vueltas y se estiraba, se estiraba. Y así se ablandaba. Es un refugio para los renos. En verano pueden entrar para refugiarse de los mosquitos que les molestan mucho. Sí, son, es una trampa para animales. Eh, se cogía, se ponía aquí el cebo amarrado a este palo. Cuando el animal entraba y cogía el cebo, movía el palo y hacía que este, esta rama cayera. Y todo el peso con piedras aquí, lo Pobrecito. Y este sí. es para que... El, uh, ¿Es otra trampa. ...que eh, alguien vale. y luego le lanza la trampa. No. <risa> es una trampa, da igual. Aquí estaba el cebo. Cuando lo cogía, le caía el tronco encima. Eso era para animales más pequeñitos, como ardillas. Sí. ¡Pobrecita! Ya nos vamos del museo y hemos aprendido un montón sobre la cultura Sami, sus costumbres, sus maneras de vivir... Y lo recomiendo mucho si venís aquí al norte de Finlandia. Eh, está muy bien para visitar. Los precios no son muy caros. Eh, nosotros cinco hemos costado 16 euros la entrada familiar. Y ahora vamos a ver qué visitamos. ¡Buenos días, chicos! Para llegar a nuestra tienda que está por ahí, tenemos que hacer parkour. Entrar en una gasolinera, tomar una meriendita de tarta o algo así. Vamos a comprar las entradas para montarnos en este barco.